Hola gente de YouTube, hoy está lloviendo fuerte y relampagueando. Se fue la electricidad dos veces, eh, pero ya regresó. Si la lluvia estuviera extremadamente intensa, les, les recomiendo que por nada del mundo salgan de sus casas. Se enfermarán al instante. La grabación, eh, con la grabación que estoy haciendo, se escuchará la lluvia y los relámpagos. Vaya, casi me recuerdo de los ojos. Atentos muchachos. Like si les gusta el pan dulce. O más bien. Like si les gusta el pan dulce o el pan francés. Es francés. Vaya, ese, ese apagó, casi me esturde otra vez. Escuchen. Pero hoy me queda un día de vacaciones, muchachos. Espero que les haya gustado el video. Recuerden dar like, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal. Hasta aquí se despide el video y YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Pero antes, sigamos escuchando. Ahora sí. Aquí se despide el video aquí mi youtube. Y nos vemos hasta la próxima amigos.